¡Hola chicos! ¡Es hora del cuento! ¡Hola chicos! ¿Alguna vez les he contado algo que hayan oído en otra parte? ¡Hola chicos! ¿Les he contado que soy un introvertido? ¡Hola chicos! Este video se titula... ...Algo me pasó... ...No es exagerar... ...Sale mal... ...Y no es clituar! ¡Oh Dios mío! A mí también. <risa> ¡Ah, ¡No! ¡No! Hola, chicos. Yo ¿No sé cuando en la escuela. Yo yo estaba ahí en la escuela. Oh, wow. Eso es tan relatable. Hola, chicos, yo. ¡No, ver, ver. Na na na na na. Na na na na na Hola chicos Ya Hoy ya les voy a contar mi historia Ya, esa era Na na na na na Oh wow Esto está relatable Hola chicos Les voy a contar sobre este espacio Se <risa> Cdds ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? espera, ¿qué estás haciendo todo aquí? No, no te trabas. esta es mi espacio, no le pongas color, no, regresa aquí, balsante ¡No! hola chicos, les he contado cuando hago <risa> <risa> y chicos, les he quitado de la escuela hola chicos, esta es mi historia animada había una vez Hola chicos, eso les cuento conmigo, no me pongo esa hora No, no, no ¡Ey! ¡Déjame amigo en paz! Son un palo de su sangre. Hola chicos, miren este nuevo video que acabo de. ¡Espera, espera! ¿Y ¿Qué con el de atrás? No, no, no, no, no, ese no lo pueden ver. ¡Eh, pero sale el algún para ti! ¡Ay, qué verlo! No, no, ya dije que van a ver este y punto. No, no, ya lo vi, lo descargué y ya una mierda! ¡Eh, lo veo! Hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola chicos. Chicos, hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola chicos. Hola chicos, les he tengo que estuve en una mansión embrujada. ¡Ey! Estoy estoy solito, estaba abriendo la luz y me encontré con un fantasma. ¡Aaah! ¿Y qué sucedió después? No lo sé. Eh, deja de estar pinche mamando. Oh no. Mis letras. Mis letras, ¿dónde están? Mis letras. No puedo ver. Tengo los ojos más chicos que cuatro gatos. Oigan chicos, miren este chiste de ciegos que me acabo de encontrar. ¡Wow! Eso es tan relatable. Bailemos. <tose> <tose> ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? <tose> me criticaron. <tose> Ahora tengo que mejorar. <tose> ¡Ya lo hizo? tú, fuiste tú? ¿Fue tú? Miren. Son ellos. Hola, chicos. Ah, hola, chicos. Es hora ¿no ah, puedes hablar más rápido? No puedo. Uh, quizás puedo. ¡Mentir! <risa> ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pélate! ¡Eh, eso no está malo! ¿Qué era eso? Eso no era de pedazo de mierda. <risa> <risa> bueno, qué hijo de perra eres. se madre de Jesús de mi bicicleta, eso era Pepe. ¡Policía! ¡Perra! tenemos que pasar al encubierto! ¡No te das suerte de... ¡De popo, ¡De popo, ¡De popo, ¡De ¡De papo! ¡De mierda ¡De Creo que vamos a necesitar refuerzos. ¿Te das cuenta que están ahí? ¡Vamos a pegarles! Ok, vayan no traseños. los chicos, ya los tenemos. Adiós. ¡Los tienes! ¡Oh no! ya oh, no. do do? Do do? vas ¡Cayata! gritar ahora que solamente ¡Cayata! ¡Cayata! ¡Cayata! ¡Cayata! ¡Cayata! Tienes, oh, Ok, bebé, te tenemos rodeado Así que arriba las manos, por favorcito Ah, oficial Está la huevonada que ya se dio cuenta Que hice esta caca Oh, Dios mío oh, Danos oh. a hacer otro niño Ponchar las pelotas Ya llegaron los refuerzos, ¿y que es esa wea? Ahora, oficial, como puede ver, yo soy el... Ok, bebé, ya te tenemos rodeado, levanta las manos. Ahora, oficial, ¿no tienes tiempo para hacer algo conmigo? Como por ejemplo, cogerme... A un lado perro. Dispara, <risa> disparar, disparar, disparar, disparar. <risa> ¡Eh! Le disparé, le disparé, lo hice, lo hice, lo hice. Porque es este ignorante. Pero si yo le Yo la había disparado. Yo la había disparado al. Pero si yo la había disparado al. voy a ir para el <risa> Chicos, la salida. No, no, no deja <tira> que se escape, chicos. No hay que... Señor, tengo uno. ¡Ya era el cuidado. Ahora aquí, señor. <risa> <risa> <risa> <risa> señor, tenemos que salir de aquí. <g produção> ¿Qué? Se acabó. <tose>